No pude no, no. ¡Oh, Para bajeta no y cae, la bajeta no me cae, winda Se cae, A lo contrario Anaco, Anna, Hayu, Seama, Peylayco, Repuca, Wigau, ja, Penema, Hey, Reca, Tuvey, Va, Cereza, Rano, Peylayco, Anna, Peylayco, ¡Prechte mal, Mangere puca se yo fui gatado al cuende llegué. público, otro, eres mi base, yo a Se reúne, se se se se se de Ja hacen el nivel, todo de querer la ¡Se ¡Viva! Dato famo a indesa, hay hoy menos otro yo a haitén Puse rope de hundere que soñaba se quebran durante de año año Se versó que mire en duja hora y que tú me cuando voy a la gente a pensar un mi Ayer pa' ir triste en a mí A no ver a la ojo pues de a mí La jezara y se voy a acuerdos y se sea en más en mí Todo El peso de tu ausencia Hoy como hice yo, pibé Pensar un pinte con cero Que mí con urgencia Rojaron roja, y se le muestra no me la se baja en mi base y se agua un pepico reto. La suerte no invade, pues ocurre Ya me despido, a es bastante, volver ya nunca por más que supe a ni que a dejar, o peo cobaco ya voy más, a upeva van a ser suerte de la pena me ser enojé lo mismo intenté ser hoja y pone y merecido la molle adiós querida rosa fragante. adiós se Ana lloraré mi ser na amargamente la ve y más se le y hey, le mando paga a ser de de coja en la botes hay cuba, a lo por iban de le coge, pesaro píntense verso, mi me guijaba severo moñe. para ver que no guayza, no hay gusta ver, ajeno con él, lo mismo donde se claro toca a llevo a de él, que se y mi hija te miente, proyectos aisene, debe prometer, confianza se... Vamos Yaico, yerobia y yerobia, o amor secreto, Tengo por amor, po, Tengo te el temor Ni más este temor elevado, temor elevado, temor icono, temor elevado, temor elevado, de po elevado, de el, Seuperiré, super ya ya viva, cuera. ya recupera hace, más, ya ya viva, ya ya viva. Cada volí me fui a puver ya ojota me me me se mora y juremos que ay como aparecer a tiene que irse a a perder porque tengo engone mi venta Domin ahí como un saber Pero yo yo fui donde se Sin ningún sello, pero menos en que temas